porque tenemos a nuestra primera invitada el día de hoy, quien está súper contenta y feliz, ya ansiosa de estar en vivo y en directo. Y se trata nada más y nada menos que de Daniela Pinto de Miel, la MF. Bienvenida a Global Televisión. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias y muchas gracias por la invitación. Me alegra muchísimo que estés muy bien. Bueno, Daniela, quisiera que nos hablaras un poco de tu marca, algo de historia. ¿Hace cuánto vienes trabajando en este proyecto? Pues eh, en este proyecto yo llevo trabajando hace poco, pero pues el fundador ya lleva alrededor de dos años trabajando con la miel. La miel es de Puerto López, son dinos apiarios en Puerto López. Y pues nos unimos también en convicción de pues el tema sostenibilidad, pues sabemos que eh, las abejas pues son unos insectos muy importantes para el mundo y que últimamente eh, las noticias nos han dado a conocer de que están en vía de extinción. Entonces, pues decidimos unirnos eh, en este proyecto para potencializarlo pues acá en la región. Entonces, pues por eso y gracias a todo este pro proyecto que hemos hecho, este proceso, pues estamos acá en el canal. Ok, excelente. Bueno, quisiera que nos contaras un poco de cómo ha sido este paso a paso para poder llegar a establecer la marca dentro de, obviamente, el departamento del Meta pues digamos Es un trabajo que no es fácil, eh, no es fácil uno poder eh, llegar a resaltar la marca, pero no significa que no se pueda. Entonces, esto pues, también es una invitación a las personas que están comenzando con sus emprendimientos, que pues, se unan con otra persona que también tenga como esa misma convicción y que planteen estrategias, planes digamos de manejar las redes sociales, de cualquier feria o, o pues espacio que se dé la oportunidad pues presentarse porque pues de esta manera es que uno comienza a resaltar las marcas entonces pues esta trayectoria pues ha, ha sido difícil pero pues gracias a Dios se nos ha puesto muchas cosas en el camino pues, que pudimos estar en la, tercera, en la base de Aneariapiay que aprovecho y agradezco a General richard Sánchez porque pues Hizo todo un evento magnífico con caballos, mini horse, o sea, fue espectacular y pues dio el espacio para todos los empresarios, para grandes y pequeños empresarios. Entonces pues a raíz de esto pues, pues nos, dio, nos, salió las, nos han salido oportunidades. Y es que Villavicencio es una de las ciudades que más ferias realiza en el año. Según las estadísticas entregadas por la DIAN y la Cámara de Comercio, alrededor de 60 70 ferias se llevan a cabo aquí en la ciudad de Yavicencio durante todo el año. Hemos tenido invitados, eh, emprendedores también, que vienen y nos hablan sobre sus productos, generalmente que han salido o han surgido desde pandemia. Para ustedes, ¿cómo fue crear, porque pues hace dos años prácticamente estábamos sí, que es en pandemia, mío. cómo fue ese proceso de pandemia para la empresa? Pues digamos, eh, la pandemia creo que fue una revolución para todos. Pues para mí, como hablamos de algo de gestión del cambio. Entonces muchas personas se quebraron como muchas personas, como tú dices, pues tuvieron la iniciativa de crear empresas. Resulta que nosotros hacemos parte del sector agropecuario y el sector agropecuario no paró en pandemia. Entonces esto dio también a conocer la importancia de nuestro sector a la gente de que aún así con la gente encerrada, las, las personas trabajando todavía en el campo, se llevaban las comidas a, a, pues a las viviendas de cada persona. Entonces, pues la pandemia de alguna manera dio a entender a las personas que productos como ese como el de la miel, nunca van a parar y siempre van a estar ahí al público disponible. Y es que la miel trae bastantes beneficios para la salud, ¿verdad? Sí, también tiene bastantes beneficios, eh, digamos, esta miel tiene algo especial que es miel de acacia, o sea, es miel 100% de abejas, sino lo que pasa es que la miel, eh, las abejas polinizan, son las resinas que salen de la hoja del árbol de acacia. Entonces, esto hace que tenga ciertas facultades diferentes a las mieles comunes que encontramos de, de abejas en los supermercados. Entonces, digamos, algo que tiene la miel de acacia es que eh, ella, ella es facultativa de las propiedades que tiene la acacia, que por ejemplo ayuda a reducir eh, la ansiedad, digamos, si tienes problemas para dormir, entonces pues tomar miel de acacia es súper bueno. Y también si estás en ese proceso de cambiar de azúcares procesadas a azúcares naturales, pues esta es una muy buena opción porque resulta que esta miel es mucho más dulce que las mieles de abejas eh, comunes. Eh, y hace que pues te rinda más entonces si tú endulzas tu café con una con tres cucharadas normalmente que uno endulza con una cucharada de miel de acá es ya suficiente y pues está dando todas unas propiedades alimenticias eh, des desintoxicante también para eh, la cara el pelo entonces tiene muchísimas propiedades de la miel o sea la miel no solamente se usa como eh, alimentos, sino también con propiedades nutritivas para la piel, sí. para el cabello. Sí, sí, también. Eh, pues digamos, nosotros hemos como la capacidad de absorción, digamos, hacerse una mascarilla de miel una vez a la semana súper bueno y pues que también pues ayuda a que aún sea esas propiedades mucho potencializadas en, en, pues en la piel. Oh, vean, pues ese dato no me lo sabía. Bueno, va a tocar empezar a hacernos mascarillas de miel una vez por semana, a ver si nos iluminamos un poco más el rostro. También hay para el amor todo eso también. Sí, también <risa> atrae el amor, la miel. Sí, claro. No, pero yo no, no quiero amor, la verdad. <risa> <risa> Ahorita estoy bien así. Se lo dejamos a todos nuestros televidentes que viven enamoradísimos y que viven feliz con, eh, obviamente, su pareja y con todo eso. Pero bueno. Hablamos un poco de las presentaciones. Yo veo que has traído dos tarritos el día de hoy. ¿Esta es la presentación que manejan o manejan diferentes presentaciones? Manejamos diferentes presentaciones. Eh, está la presentación pues más pequeña, está de 300 gramos y tenemos una más grande que es de 500 gramos. Eh, pues por estamos manejando esos dos tamaños, nos ha salido más la pequeña, entonces pues por eso pues tra les traje estas presentaciones. ¿En cuánto oxila o cuántos eh, más o menos puede estar co costando el producto en sus dos presentaciones? Esta miel pues tiene un precio eh, de $16,000 y la grande tiene un precio de $25,000. mil. Eh, okay, no es son, son muy económicas comparadas con otras que pueden estar la de 500 gramos puede estar alrededor de $40,000 pesos. Entonces, siendo una miel especial, porque esta es una miel especial, es muy económica. Ok, excelente. Bueno, y para todos estos televidentes que se preguntan cómo pueden comprar esta deliciosa miel, cómo pueden adquirirla o obtener más información, cuéntales tus redes sociales y números de contacto. Bueno, mis redes sociales son la miel eh, rayalpiso, MF. Eh, nos pueden, pueden seguir en Instagram y también pueden escribirme al WhatsApp 316-699-0098. Hacemos domicilios en Villavicencio y también en Cumaral Meta. Oh, ok, o sea, hacen y digamos, si alguien de Restrepo quiere un domicilio, también se sí, lo hacen. Sí, sí, también. O sea, okay, lo que excelente. En Cumaral, Restrepo y Villa hacemos domicilios. Ya programados, entonces, pues, ya a disposición, ya llevamos el domicilio a la casa. Ok, excelente beneficio para todos nuestros televidentes que son amantes a la miel. Y bueno, ahora nos han dado una propiedad más que funciona para el amor y todo, ¿ya? así que hay que aprovechar. la Un miel buen tiene? regalo para la novia, el novio, esposo. Ah, para endulzar, ¿no? Sí, ya que claro. se acerca el mes del amor y la amistad, claro, hay que endulzar entonces, con pues miel. Es un buen regalo, un regalo diferente y pues un regalo que... Va a generar eso un beneficio porque a veces pues mucho chocolate, mucha cosita Entonces pues regalemos miel para enamorar y también para pues darle un beneficio al mundo Porque pues vienen unos insectos muy importantes que son las abejas Ok, bueno, esta es la invitación que hace hoy la dueña de miel, la MF Aquí en el Magazine de la Mañana para que todos ustedes conozcan la importancia y los beneficios que trae esta miel, porque como ella lo dice es muy diferente a las otras mieles ya que va en base con el árbol de acacia, ¿verdad? ¿se sí. ¿Sí lo dije bien? Sí, la, la resina la, la, donde producen las abejas la resina de acacia. Porque, digamos, qué quiere decir, o sea, eh, porque digamos las abejas, o sea, lo que normalmente conocemos es que ellas polinizan, o sea, sacan el polen, sí. pero también resulta que ellas se pegan a resinas de los árboles, digamos la, los árboles exudan eh, ciertas cositas, entonces las abejas van ahí y las y con eso producen la miel. Entonces, en este caso, uh -huh. no es como por decir el polen de la de la acacia, sino es una resina que sale de la hoja. Como la ese aceitoso sí, es, amarilloso. exacto, es que cuando uno toca las hojas, que es como pegachento, sí. eso también lo capturan las hojas para producir ah, miel. Ah, Entonces, okay. de ahí es que es que sale esta miel. Y pues, es un, donde sale la miel, donde se produce la miel, es en un cultivo de acacia. Entonces... Es todavía más seguro que las abejas están produciendo las de ese cultivo. Ah, ok, excelentes propiedades. Bueno, y es que si ustedes lo pueden notar, yo voy a agarrar uno de los frasquitos. Esta miel es mucho más oscura que las mieles normales, ¿verdad? Sí. Dice miel AFM 100% de abejas. Bueno, y se ve súper, súper espesa. Ahí pueden ustedes ver el color en pantallas de lo que es la miel, la MF A base de eh, resina de, de, la, de la acacia okay. Bueno, excelente producto Todos súper invitados a probar esta deliciosa miel Ya saben, lo pueden utilizar como endulzante natural También funciona mucho para problemas de la garganta Si tienen toda este, esa congestión Eso también ayuda muchísimo Sabemos que la miel y el propóleo funciona como eh, antibiótico Sí y eh, obviamente como ya lo ha dicho, para el cabello, para hacerse mascarillas en la piel, funciona también, ilumina mucho el rostro. Y el dato curioso que nos da ella es que funciona mucho en la parte del amor. Así que, bueno, ¿qué más necesitan ustedes para adquirir este hermoso y delicioso producto? Bien. Pues también tiene otra propiedad, eh, si tú tienes algún familiar que sufra de tensión, eh, también ayuda muchísimo que comiencen a consumir miel y que pues, pues tengan lo que te, te, te mencionaba al inicio, problemas de ansiedad o depresión, también la miel ayuda muchísimo a reducir pues, esos niveles que se presentan. Oh, ok, excelente. Bueno, ya lo saben televidentes, bastantes beneficios que entrega la miel, la MF, el día de hoy para todos ustedes. Así que súper invitados a que la conozcan. Y por favor, recuérdanos números de contacto y redes sociales: 316-699-0098. Y pues nos pueden buscar como la miela MF en Instagram. Bueno, eh, Daniela, ¿qué te parece si ya nos vamos con nuestro maravilloso jueguito del ahorcado? ¿Has jugado, ¿Has jugado alguna vez el jueguito del ahorcado? Sí. Bueno, sí. Bueno, aquí en Global Televisión. Jugamos nuestro maravilloso fueguito al arcado, pero me dicen nuestros amigos de producción que hay un video que se está haciendo tendencia, que es bien gracioso y que queremos que todos ustedes lo vean el día de hoy. ¿Eso es, Bueno, ahí no se veía mucho la descripción, pero en sí decía eh, como cuando no tienes paciencia y te, to, te gusta que todo sea rápido, bueno, ahí está la muestra gráfica de lo que es este, eh, ser impaciente. Y bueno, ahora sí, vamos con nuestro jueguito del ahorcado para que Daniela pueda jugar aquí en Global Televisión. Daniela, te cuento. Este jueguito se ha creado con eh, una estrategia de merchandising para poder promover tus productos y servicios y el de otros empresarios. Y ahí funciona de la siguiente manera. Tienes 10 oportunidades para adivinar la palabra. Vas a decir letra por letra y tienes 10 oportunidades. Si ganas, te llevas un producto o servicio, un obsequio, de uno de nuestros empresarios invitados al Magazine de la Mañana. Si pierdes, deberás dejar un producto o servicio para uno de nuestros invitados. Vale, ¿Listo? perfecto. Vale, vamos a ver qué tiene preparado. Está súper está fácil, son dos, cuatro, cinco letras y tienes 10 oportunidades. Cuando quieras. Bueno, ponemos con la A. ¿Dos veces? Uy, ya. <risa> M. La C no, La P Uy. Y uh, D Uy, Tampoco está, te quedan seis oportunidades y Tienes solo dos minutos más para adivinar la palabra. F. Sí, sí Uy. está. Uy, G. Ah, sí, ya, súper fácil. S. Muy bien, excelente Bueno, te hago entrega Bueno, es que se me acabaron Las tarjeticas de Judabox Box Centro Deportivo de la Ciudad de Villavicencio Pero eh, prometo enviarte ahorita El número de ladies Para que hagas, eh, para que reclames Este maravilloso obsequio Son dos clases de cortesía en rumba Para que vayas y bailes, disfrutes Con esos maravillosos profesores que tenemos aquí a veces en Global Televisión y dos clases en CrossFit, o sea, cuatro clases totalmente gratuitas en este centro deportivo, ¿listo? Vale. Eh, ahorita te paso el número. Pero... Y a Ladies, por favor, otra vez. Bueno, es que yo ayer no, no alcancé a ir a entrenar, me disculparás, pero hoy sí voy para que tengas listas las tarjetas para poder entregar estos maravillosos premios aquí a nuestros invitados. Y a todos ustedes, vamos eh, ya finalizando el día de hoy. Creo que nuestra siguiente invitada no va a llegar el día de hoy. Por lo tanto, eh, finalizamos nuestro programa del día de hoy para brindarles a todos ustedes la mejor información. Recuerden que esta semana venimos recargados y llenos de muchas sorpresas para todos ustedes. Así que no se despeguen de las pantallas de Global Televisión. Pues vamos a estar la otra semana cubriendo este maravilloso evento que es el Torneo Internacional del Joropo en su versión del año 2022. Gracias por conectarse, por siempre preferirnos. Nos vemos el día de mañana con muchas más sorpresas y más invitados. Chao, chao. Gracias. Y tenemos a... Rechazado 20% de calor. Ahorita una película solar que te controla 99.9%. Global TV, siempre a tu lado. Usted está viendo Global TV, siempre a tu lado.